Defender que no hay que pagar impuestos, me parece que es regalarle bazas a la derecha y es precisamente lo que este gobierno progresista tiene que no hacer. Tiene que conseguir que mediante los impuestos se redistribuya la riqueza. Ese es el objetivo, no eliminar los impuestos. Por lo tanto, creo que se está haciendo un flaco favor a las ideas progresistas desde Leganés, las fuerzas de izquierdas que se oponen a esta subida. Insisto, seguimos siendo a día de hoy con el 04 el ayuntamiento que menos y paga de toda la comunidad de Madrid. Si la pelea de la izquierda es que no haya impuestos, creo que jamás habrá servicios públicos de calidad para mejorar la calidad de vida de nuestra gente.